un humanismo poscapitalista hoy se oye terrible que dicen el poshumanismo no, no es cierto mientras haya seres humanos va a haber humanismo este humanismo tiene que ser migrante no puede ser otro el humanismo que viene es un humanismo próximo porque está basado fíjense, en cosas que, que habíamos olvidado y que es propio de nuestra condición a ver Todas y todos somos una comunidad migrante. ¿No hay una persona de un ser humano que no sea migrante? Existencialmente hablando, nadie se va a quedar aquí. Todos vamos de paso. Eso es tan sencillo. ¿Por qué no podemos entenderlo? ¿Por qué estamos como loquitos, y sobre todo los malvinates, como loquitos acumulando cosas y dinero y bienes y todo? y agastando la vida, acumulando cosas que nunca se van a llevar. Se necesita ser muy tonto, de veras, para pensar que la vida se nos acaba juntando chachas, juntando cosas. tú la verdad, la neta, y la pueden ver en cualquier lugar. Somos migrantes. Los que estamos, no estaremos. Y los que estaban, ya no están. Somos un relevo constante lo primero que nos dice este gran movimiento, que ni siquiera es de protesta, fíjense, es de sobrevivencia, nos dice que ya terminó una época, ya terminó un, una era y que estamos empezando otra. Eso lo sabe, yo creo que lo sabe, dentro de su tontera, Donald Trump. Donald Trump, fíjense, es una, de las víctimas más, más vivas, más fuertes, del sistema neoliberal capitalista, yo digo, como decimos en México, se lo agarró a boca de jarro, no hubo ni manera de defenderse, por eso es un, un pobre hombre que se está suicidando, un hombre adicto, qué, qué exitoso y qué nada, ¿cómo le puedes tú llamar exitoso a una persona que ni vive, ni deja vivir, que está fregando a todo el mundo?, que odia a todo el mundo y en el fondo se odia a sí mismo. No puede amarse una persona que está renunciando a la única oportunidad que tiene, la única vida, para, para juntar cosas que no se va a llevar, cosas que se quedan. Entonces, hay algo importante que está cambiando en el mundo y los migrantes son el signo de los tiempos de un cambio de época, un cambio de época además la migración está en el centro del debate mundial lo que estamos presenciando curiosamente en, en este momento es un, un Donald Trump que, es, que representa el sistema capitalista pero también el, la persona más poderosa de la tierra subiéndose al ring con los más pobres y los más desposeídos del mundo que son los migrantes que se puede subir en una esquina podemos ver a Donald Trump y en otra esquina los niños a las mujeres y si se van a dar una yo sé quién va a ganar porque los migrantes van a seguir los migrantes no se acaban de otro va a pasar unos añitos más, gane, pierde, lo que sea, ya va a pasar y va a seguir con su misma dinámica, su misma adicción su misma enfermedad de vivir para acumular los migrantes van a seguir llegando a todos lados y va a llegar un momento en que ellos con los valores que traen construyan en las generaciones venideras un humanismo postcapitalista. Ahí, ahí en esa de cambio, yo diría la seguridad humana, sí, pero acuérdense que nosotros todavía no tenemos, nosotras y nosotros, todavía no tenemos una cultura de los derechos humanos. La, nuestra institución, titular de. de de religión y de espiritualidad supuestamente es la iglesia católica ya no, es, ya no tiene monopolio de la autoridad moral hay otras instituciones que están saliendo al quite fíjense hay un desplazamiento, hay una migración ya del papel que tiene la iglesia católica eh, jerarquía, institución a, la, a las labores que están haciendo ya los laicos las laicas cristianos, cristianas en el mundo y yo les pongo un ejemplo nada más antes fíjense lo que estoy diciendo ¿eh? antes había vocaciones para el seminario para la vida religiosa para las congregaciones de órdenes hoy eso ya pasó se están vaciando ya los seminarios en todo el mundo las congregaciones la... entonces podemos decir que que Dios está de vacaciones, que el Espíritu Santo que es el que llama, ya no está llamando a nadie. Esas eran vocaciones y son todavía para los que quedan vocaciones de servicio. Hoy ya no está nadie sirviendo, hoy no está dando nadie la vida por los demás, no está nadie luchando por la gente. ¿Saben dónde están esas vocaciones? En el voluntariado, en los voluntariados esas son las nuevas vocaciones sin sotana y sin hábito son las personas que está llamando a Dios al mundo en el voluntariado para que lo sigan haciendo presente a través de su amor, de su preocupación de su activismo para defender los derechos humanos como defensores de derechos humanos, ahí están las nuevas vocaciones, fíjense nada más que curioso les, acabo, les cuento lo que pasó ayer ayer, ayer, ayer, ayer ayer estaba yo en Tapachona y los dos días anteriores habíamos estado pues, viendo a los migrantes adentro, afuera de la estación migratoria, pero habían ido dos, dos compañeros míos de mi equipo verdad, Ernesto Castañeda y Evelina Pérez que es otra persona que también son de mi equipo gracias a Dios tenemos mucha gente que colabora con nosotros pero ellos se adelantaron por su cuenta nadie les puso el 20 ellos, de hecho no tenemos recursos pero se adelantaron, buscaron un autobús bien económico y fueron. Y estaban allá y no, se juntaron con otras personas que están siendo voluntarias allá y que están haciendo algo por las personas que están afuera. Y bueno, ayer sin querer mandamos, mandamos invitar a un migrante, Abraham se llama, excelente persona con una gran capacidad de servicio para que vaya a formar parte del equipo allá y para que acuerpe este, este grupo está sirviendo sin un quinto pero ya se quedaron allá yo les quiero decir, así comenzaron las congregaciones y las órdenes, así comenzaron sin hábitos, sin dinero y sin nada pero con la necesidad de servir a los demás estas son las manifestaciones nuevas de una sociedad que está cambiando respecto a lo otro de que si va a haber dinero para los migrantes y no va a haber dinero para los mexicanos no es exacto porque este gobierno está quitándole a todo el mundo de arriba y de, de medio para arriba para darle a la gente más pobre. Muchos podrán criticar que es un eh, paternalista, que no se debe dar dinero así nada más, que se lo van a gastar, que es lo que ustedes quieran. Pero una cosa muy, muy revolucionaria les voy a decir, esta gente que está recibiendo el dinero, esa gente durante muchos muchas décadas escuchó, oyó, que ya estaba muy bien la economía, la macroeconomía, que el PIB había subido y que pronto iba a haber esa derrama, si de arriba ya se llenaba en la cazuelita, iba a caer, a caer abajo y que algún día esas gotitas iban a caer. Eso nunca era, no llegó y la gente que dio ya se convenció que se era mentira pues ahora directamente ya sabe que hay un cambio porque le está llegando el dinerito a su bolsillo bien o mal esté bien o como ustedes quieran paternalista o no la gente ya sabe que hay un cambio porque en su bolsillo ya hay dinero y ya pueden estudiar ya pueden trabajar y los cambios vienen de la forma que sea no me gustan muchas cosas que son excluyentes y tampoco a lo mejor yo estaría de acuerdo con esto pero se están dando y están entonces el dinero está para la gente pobre a la gente de abajo, pero también para la gente que viene de fuera. Pero además la gente de fuera, ¿por qué? ¿de qué nos duele si el es que lo va a dar es Estados Unidos? De todos modos lo va a dar para que eh, re, este, repriman a esa gente, a sus hermanos, para que los detengan, para que los etiqueten, para que les pongan la etiqueta de que son terroristas. Cuando que el principal terrorista del mundo es Estados Unidos. No existe un país que haya hecho tanto mal a la humanidad pero en especial a Centroamérica y México como Estados Unidos. Yo nunca he conocido un país más abusivo, más violento, más depredador, más eh, violento, pues, no he conocido. Entonces, lo que está haciendo Estados Unidos es eh, destruir Centroamérica para luego decir: aquí no me entras, ¿eh? porque tú eres flojo, tú eres, trozo, eres, eres eh, terrorista. ¿Eres delincuente? ¿Me vas a venir a violar a mi mujer después de que él? Pregunten, pregunten por curiosidad, nada más un solo dato. Pregunten lo que hizo, lo, lo que ha hecho las bases militares de Estados Unidos en Honduras. Nada más por curiosidad, nada más ese botoncito se los dejo de, de tarea. Y van a ver como uno de los primores que hizo en este sentido es inundar de SIDA, de VIH, SIDA, con los Hoy es un problema de salud bastante serio que un embajador dijo que no lo puede controlar. Y eso fue maligno. Bueno, continuamos con las participaciones de ustedes. Este, le damos la palabra al doctor Müller en primer momento y a la compañera de atrás, <risa> Como era antes la buena educación. Sí, sí, sí. Este, yo quiero hablar solamente un par de cosas ya que el derecho de réplica se lo pega por favor y ya. Entonces, este, el acento es este chileno. Entonces, este, para ser más claro. Bueno, yo quiero solamente explicar otras cuestiones que tienen que ver con él? Con mi carrera de derecho económico, derecho internacional, relaciones internacionales. La Guerra Fría partió al mundo en dos. Cada uno elegía su bando. El bando occidental, encabezado con Estados Unidos. Y el bando oriental, Stalin, ¿verdad? Y el mundo, comillas, socialista. Entonces, este, aquí tenemos pues que. La guerra fría entre 1947 y 1990, 1989, pues entre medio la crisis de octubre, de, eh, cubana, ¿no es cierto? La Hungría de 1956, ya no su no voy a dar una clase, ¿eh? pero eh, me voy a demorar como cinco horas solamente. <risa> este, entonces, eh, ¿qué ocurre? que se divide el mundo en dos, claro, vinieron los no alineados en 1955, pero no tuvieron mucha fuerza en el plano internacional. Dicho esto, en 1989 se produce una ruptura estructural del mundo, con la caída del muro de Berlín, la caída del de, eh, grupo soviético, ¿verdad? y la reunificación de las Alemanias Alemania del sur, perdón, Alemania del este y Alemania del oeste como quien decía en mi escrito que aquí lo he regalado escasamente ya en la revista Archipiélago, eh, se produce pues este al este y al oeste digamos de la puerta de Brandeburgo suena más literario como en las novelas de, de John de Carrera. Entonces, este, en 1990 se crea el consenso de Washington y entonces se forma la carrera, la, la cuarteta de la fama, digamos, el muro de Berlín, la reputación de las Alemanias, eh, la caída o disolución del grupo, del bloque soviético y el neoliberalismo con el consenso de Washington implantado por los Estados Unidos. Entonces aquí vino ya el término de la globalización de Guerra Fría para empezar el, el comienzo de la globalización neoliberal. ¿Qué significa el neoliberalismo? El neoliberalismo significa la privacidad del mercado sobre todas las cosas, tanto en el plano interno como en el plano exterior. Al final, conversando con el colega, eh, me quiero referir eh, a la política exterior de México, porque me parece que, que vale la pena conversar en este momento y, y sobre todo porque creo que es necesario hacer Aportes, no yo, pero algún seminario, algún estudio. Entonces, ¿en qué año iba? Entonces, 1990. Transcurre entonces todo el periodo neoliberal. Europa se fortalece. Después de la creación por allá por el año 50, Schumann, de Gasperi, Adenauer, etc se fortalece Europa que ahora está en crisis a pesar de los 12 años de la conservadora y muy solidaria, señora eh, Merkel, Angela Merkel. Dicho esto, entonces empezamos a pensar que el neoliberalismo estaba siendo no solo fracturado, no solo estaba desorientado, sino que, además, estábamos en ruinas y la pobreza y la desigualdad, como pueden ver ustedes en los estudios de CEPAL, la pobreza y la desigualdad reinaban en el mundo. Entonces empezaron a sucederse una serie de fenómenos muy curiosos. Entre ellos ya se ha dicho en profundidad el tema de la migración. Luego, el tema de la desigualdad luego el tema de la pobreza y se, nos habíamos olvidado de otros temas que venían que era el sistema financiero del cual se había, no había hecho poca atención, seguramente porque todo el mundo es como la matemática todo el mundo dice no, es que el sistema financiero es muy complicado pero el sistema financiero es el que le estaba dando oxígeno al neoliberalismo. Hay un libro muy interesante de una venezolana que se llama Carlota Férez, profesora de, en Londres. Entonces, este bueno, y naturalmente los libros sobre la globalización, desde Wallenstein, Rifke, Jeffrey Sachs, por Krugman, por Krugman, que es bastante lúcido también, y otros. Bueno, entonces, ¿qué ocurrió? Que el mundo se empezó a desarmar. El mundo se empezó a desarmar, y yo diría que se empezó a desarmar más todavía, con más incierto Porque la incertidumbre es la palabra, y la inseguridad son las palabras de este momento. O sea, la angustia existencial de que hablaba Bergson, ¿verdad? Hay una angustia existencial porque no hay una solución hacia el futuro. En México es posible que haya más racionalización por la sencilla razón de que ha salido un gobierno que para mi gusto tiene la cuenta, la, las cosas más o menos claras. Claro, se desarma de repente, pero la impresión que tengo es que va con un futuro caminando. Pero díganme usted otro gobierno como Bolsonaro en Brasil, como Macri en, en Argentina, son estados que no hay otra palabra que calificarlos como estados caóticos. O sea, el centro de la discusión es el caos. Bolsonaro ahora le prohíbe a las mujeres salir a las 7 de la tarde, que se si tienen las medidas de la falda tienen que ser de tal manera, y finalmente la confina la casa O sea, se vuelve al medievo En el sentido de que El jefe de la casa Y el que manda Es el hombre Por suerte en México Hay cerebros pensantes Que dicen, no, esto se contrapone ¿Verdad? Eh, mujeres, hombres Y empiezan a surgir incluso eh, Ideas Acerca de que eh, una mujer, otra mujer, en Costa Rica, en Guatemala, en Argentina, bueno, en Argentina mejor decir, este, en, Arge en Chile sí, con Bachelet. Eh, se habla de que una mujer puede ser presidente de México, Hillary Clinton estuvo a punto de llegar, le faltaron dos puntos, pero le pasó por opaca, no le le pasó por no tener un proyecto, claro, y se vino Trump, se vino Trump, no quiero cansarlo, entonces se vino Trump y estamos ante, ante la dos alternativas, primera alternativa, ver la cuestión de cómo están las relaciones entre México y los Estados Unidos, y ahí la Cancillería, supongo, eh, tiene la palabra. Y ahí el tema migratorio, naturalmente, que entra con profunda fuerza el muro, las remesas, ¿verdad? Pero más que nada, mis estimados corregionarios, este, eh, la situación interna. ¿Y cuál es la situación interna dentro de los Estados Unidos? Ocurre que, por razones el amor, mi hija vive en Houston, Texas entonces este, eh, viajo constantemente a verla y me doy cuenta que en Estados Unidos la gente está muy bien y no solo eso la famosa clase media los cuatro porque me llaman la famosa clase media americana, no me refiero a ir al súper porque si tú vas al súper, evidentemente que Evidentemente que vas a encontrar todo, pues el super, haciendo los carros, compras, etc. El supermercado, vino la Navidad, el ganso, ¿cómo se llama? El pavo que hay que cortar.